Buenos días amigos, hoy estoy grabando este vídeo a petición de todos los comentarios que me habéis enviado, que os gustaría ver de nuevo esta casa por el interior y aparte la he grabado con una mejor cámara en HD y lo podréis ver todo mucho más nítido, mejores colores y en alta definición. Ah, al final del vídeo también, antes he grabado el vídeo del interior de la casa, donde podréis ver toda esta magnífica mansión, no sé si catalogarla como mansión o hacienda, pero es enorme por dentro y es fantástica. Os voy a enseñar todos los lugares. Y todo todo lo que es la parcela, que es enorme. Un saludo a, a todos los seguidores que seguís mi canal en la sección de comunidad. Podré, podréis encontrar todas las fotografías que hago de estos lugares. Cuando entréis en mi canal, tenéis que hacer un clic donde pone comunidad. Y ahí encontraréis todas las fotografías. Y toda la información. Y como os he dicho antes, si queréis ver el interior, al final de este vídeo ya veréis una fotografía con el interior de la casa. Espero que os guste. Os voy a mostrar todo esto. Un fuerte abrazo. ¿Veis? Es alucinante. Luego en el otro vídeo que os he dejado al final lo podéis ver todo mucho mejor. Me enseña. Mirad qué, qué jardín. ...la cantidad de hectáreas que tiene este terreno. y el jardín. Ah, también he recabado información... ...sobre por qué está abandonado esto. Me han dicho unos señores mayores... ...que esto es porque... ...no han podido pagar... ...el impuesto de sucesiones. La, bueno, la persona heredera... ...primero está... ...murió hace unos años, me han dicho. Y... ...y todo esto ha quedado para el Estado... ...porque este señor no quiso pagar el impuesto de sucesiones porque era muy alto. Imaginar la cantidad de años que lleva, ¿veis? Todo esto abandonado... ...porque este señor no quiso pagar el impuesto de sucesiones... Se ve que aquí ten, tendrían que tener los animales Pero estos serían corrales para las gallinas los cerdos patos Esto, esto eran corrales conejos también tendrían Me hace hectáreas y hectáreas de terreno aquí. calabazas ...ahí hay un huerto... ...creo que lo está cultivando alguien... ...ese huerto... ...aquí no se ve mucho... ...bueno amigos... ...espero que os haya gustado el vídeo me hagáis vuestros comentarios. Un fuerte abrazo y un saludo. Buenos días amigos. Hoy os voy a mostrar esta mansión por la parte interior que ya os subí un vídeo por la parte de afuera pero ahora he podido entrar adentro y es alucinante veréis qué mansión más hermosa por dentro os lo voy a mostrar todo ya que me lo habéis pedido varias personas me habéis enviado muchos comentarios no voy a hablar para que podáis disfrutar con los cinco sentidos de esta maravillosa hacienda, que está abandonada. Al final del vídeo os haré los comentarios. Espero que os guste. Es fantástico mirar todo, lo antiguo que es. Esto es la cocina, pero aquí han hecho varios destrozos, mirar todos los muebles, y cuando veáis la parte de arriba vais a alucinar, mirad qué cajón más chulo antiguo. Hay canela, azúcar. Esto sería para, para la limpieza. Esto era para los huevos. Y la cocina se la han llevado. No está la cocina. Voy a entrar aquí, esto está muy sucio. No sé sea, si lo podréis ver bien. Y hay un montón de botellas. ¿Lo veis? Bueno, luego otra vez. Voy a ir a por la parte de arriba, que es lo más bonito todo. Os voy a enseñar primero esta parte de abajo un poco. Café, esto es de café, revistas, cebollas, no sé qué hacen aquí las cebollas, pero bueno, Mira qué mueble, enorme mueble, no sé si lo podéis ver, porque aquí no hay mucha luz aquí, ahora, en la parte de arriba hay más luz. que hay más luz es más bonito aquí había una chimenea mirad la chimenea. vamos a subir a la partera ¿qué había? ah, un montacargas había aquí Montacargas y todo en una casa Esto era una mansión Madre mía. Es alucinante mirar Mirar que habitaciones más grandes Y arriba hay dos pisos más Yo estoy alucinando Otra chimenea de vinos. Hostia. Qué fuerte. Carlos III. Estas botellas tienen que valer dinero. Segurísimo. Las botellas antiguas de vino valen mucho dinero. Y de champán. Voy arriba porque no quiero que se me acabe el, la batería del día ¿veis? la mansión, una escalera aquí otra escalera aquí pero no vamos a subir por esta es alucinante mirad mirad el papel que tenían las habitaciones antes Y hay cuatro o cinco habitaciones. Y esto era un armario. Mirad el, el armario, lo grande que era. Hasta el final de todo. No sé si era para esconderse la gente o para qué. la visación? aquí está un poco oscuro aquí está lleno de polvo y de porquería este mueble en la ventana esta, porque por esta zona hace mucho viento mirar las cristaleras estas tan bonitas con palmeras esto era de lujo en sus tiempos cuando cuando tenía que estar en plena actividad esta finca esto era de millonarios son es lujo mirar, este es el cuarto de baño alucinar con el cuarto de baño ¿eh? lo grande que es mirar cristalera y una ducha el lavabo polvos de talco cristalina aquí se ve que había una bañera pero la, la han arrancado, la han sacado. Pero mirad, mirad lo grande que es este cuarto de baño, es inmenso, ¿eh? Las colonias... No es para hombres, aquí no sé qué pone, está al revés. No puedo girar la cabezada. No. Es inmenso. A ver hay en este armario. Puedo abrirlo ahora. No se abre porque no se abrirá este. Estoy alucinando. Voy a si lo puedo abrir. Así. ¡Anda! ¡Qué flipada! Mirad. Con cajones y todo. Estoy alucinando. Qué fuerte. Más objetos por allí. antigüedades me llevan a otro mundo Os voy a seguir enseñando porque hay muchas más cosas todavía que ver tenemos que ir. la otra escalera que hemos visto antes mirar una habitación dos habitaciones allá hay otra tres cuatro en una parte solamente y ya hemos visto antes unas cuantas más de habitaciones. Ya ahora vamos a subir por la otra escalera que hay. Aquí ya hemos estado. Pero mirad qué pedazo de sala hay aquí. Ahora vamos a esta. Arriba. Mira, aquí más habitaciones Tres habitaciones más Un cuarto de baño Otra habitación aquí Mira, libros De Barcelona España Barcelona Qué fuerte soy capaz de llevarme el libro este de recuerdo España, Castilla y León mira Castillos me encantan los castillos ah, buenísimo. me llena del campo Voy a seguir enseñando. Y esto de la cocina, un colador. No sé qué hace en esta habitación. No entiendo. A ver el armario. Otro armario enorme. Uf, está lleno de telarañas. Y de polvo todo. Me entró en la boca. Este... Me da hasta miedo el sillón este. Parece la habitación del banco. A ver. Una virgen. de arañas por todos los lados. Vamos arriba del todo. Una habitación secreta ahí detrás. Tengo que averiguar lo que es porque por ahí no hemos pasado. Y ahí hay otro agujero, ¿ves? Madre mía, estoy alucinando. Este es el baúl de los recuerdos. Es donde era. Hay... Hay tanta porquería, que no puedo ni meterme dentro. Bueno, voy para abajo. Aquí. No se puede casi ni respirar. Tengo que averiguar lo que hay aquí no. detrás. Secreta, mirar porque por el otro lado esto tocaría en esta parte de aquí, pero aquí detrás no hay nada, ahí es el baño. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el vídeo y tengo dos vídeos más preparados muy buenos. Uno es de una casa que está lleno de motos antiguas y otro es de un palacete. Espero que os haya gustado este vídeo y le deis un like. Y no olvidéis de darle a la campanilla, por favor, para poder ver los siguientes vídeos. Os deseo lo mejor del mundo y un abrazo muy fuerte para todos. Hasta el próximo vídeo, amigos.